del portafolio que permite otorgar permisos de nuestra libreta a otros usuarios de portafolio docente. Vamos a ingresar una libreta. Para eso vamos a hacer clic en la parte superior donde se encuentra el candado. Allí nos encontramos con un botón ¿sí? que dice asignar permisos, que tiene un signo de más, el cual me permite asignar dicho permiso. Hacemos clic y aparece un cuadro donde me solicita el tipo de documento de la persona a la cual quiero permitir entrar, ver o editar dentro de mi libreta. Ese documento puede ser... Cédula de identidad, documento nacional de identidad, pasaporte o sin documento. También puedo elegir, ¿sí? De qué país, a qué país corresponde ese documento. Voy a elegir en esta ocasión sin documento. ¿sí? Y luego... Doy clic en Buscar. Vale decir que voy a estar compartiendo mi libreta siempre con algún usuario de portafolio docente. Y si el docente no es usuario de portafolio, no me va a permitir realizar esto. Bueno, nos apareció una planilla. En la parte superior de esa planilla identifico el nombre y documento de la persona y debajo los diferentes permisos que puedo o no habilitar dentro de mi libreta. En la columna habilitado haré clic sobre el botón no para cambiarlo así. Eso le está permitiendo a la persona que acceda a mi libreta ver, por ejemplo, todas las calificaciones de ella. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos ¿sí? que yo voy a permitir a esa persona editar las calificaciones. Ustedes están observando que además de seleccionar esa posibilidad, se han seleccionado automáticamente las anteriores. Esto es coherente. ¿Sí? Porque si yo permito al docente modificar mis calificaciones, le tengo que permitir las acciones anteriores. Si deselecciono la posibilidad de editar, ¿sí? Solamente voy a poder ver las calificaciones. Veamos otro ejemplo. Vamos a suponer... ¿Sí? que le voy a permitir editar los desarrollos del curso. Miren aquí, se habilitan editar mis desarrollos, editar el desarrollo del curso, lo que le va a permitir al docente agregar nuevos desarrollos y ver, por supuesto, los desarrollos de mi libreta. Ahora, si yo desmarco esta posibilidad, automáticamente deselecciona, anula las otras posibilidades. Luego que decido los permisos que, de, que voy a ofrecerle a esa persona, voy a ir a guardar. Así vemos entonces que aparece una fila que corresponde a la asignación de permisos de ese docente donde puedo administrar ese permiso a futuro. ¿Desde dónde? Bueno, en ese icono que parece un engranaje, si hago clic, vuelve a abrirse esa planilla donde me muestra las opciones que marqué anteriormente, pudiendo cambiar las mismas. Elegir otras. ¿Mm? O eliminar en forma definitiva la posibilidad de seguir compartiendo. Doy guardar. Ahora quería mostrarles dónde ve el docente esa libreta compartida. Por un lado verá los portafolios propios, ¿sí? todos los portafolios que el docente tenga. Y debajo aparece un sector ¿sí? que dice portafolios compartidos conmigo. Si ingreso a esa libreta, veré aquellas secciones de las libretas a las cuales me fueron permitidas acceder ya sea con los permisos de vista o edición según corresponda.